El IBEX 35 cierra con caídas del 0,61% hasta los 8.867 puntos. Dentro del selectivo han destacado las caídas de Felnex y Van entre otros. En el incontinuo, Robis ha dejado otro 13,5% tras saberse lo último de Moderna. En Asia, la sesión se ha cerrado con alzas moderadas. En Wall Street, las bolsas han abierto con leves subidas tras los nuevos récords del S&P 500 y el Nasdaq. Allí estarán atentos del dato de empleo de agosto que se publica este viernes. Volviendo a Europa, el martes se conocerá el IPC de la Eurozona. Además, desde el BFE se empieza a adelantar este mismo lunes una posible desaceleración de la compra de bonos. Recordamos que el organismo se vuelve a reunir la semana que viene.